Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con trailers, nuevas series, regresos y mucho más, así que comencemos. En nuestra primera noticia tenemos un triste comunicado y es que el productor original de Charlie Brown, Lee Mendelssohn, ha fallecido a sus 86 años, tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Siempre recordaremos y le daremos gracias por hacer posible tanto a Charlie como a Garfield. Entre otras noticias, parece que Netflix está listo para presentarnos finalmente una serie animada de The Legend of Zelda, uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. Según fuertes rumores, parece que sería una adaptación apta para toda la familia. Además, se dice que tendría como particularidad que para cada temporada se use un estilo de animación totalmente diferente. Anteriormente, Nintendo negó que estuviera realizando un live-action de la franquicia, pero no que se esté expandiendo su universo. Por los momentos, nos toca esperar a ver si hay algún pronunciamiento oficial, así que no se preocupen que yo los mantendré informados. Continuando con las noticias, tenemos algunas declaraciones que dan a suponer que se aproxima una película de Rick y Morty. Recordemos que en junio del año pasado, Justin Roiland, co-creador de Rick y Morty, habló sobre esta posibilidad. Durante un Ask Me Everything en Reddit, Roiland estuvo respondiendo todo tipo de preguntas de los fanáticos, siendo una de ellas si alguna vez se verá alguna película de la franquicia, a lo que respondió que le encantaría hacer eso. Después Después de eso no se dieron más detalles, pero los fanáticos estaban emocionados por una posible película de Ricky Morty. Además de esto, Juan Mesa León, director mexicano de la segunda y tercera temporada de Ricky Morty, se pronunció en noviembre del año pasado durante una entrevista donde comentó, es algo de lo que estoy entusiasmado y que en un futuro quizás suceda. Justin Roiland quiere hacer una película de Ricky Morty, sobre todo porque se han pedido episodios nuevos. Entonces ya tenemos campo abierto para hacer una película. ¿De qué se podría tratar? Eso es algo que te informaré en cuanto tengamos más detalles. Entre otras noticias, con la llegada de Disney Plus se viene la última temporada de The Clone Wars, una de las series del universo de Star Wars más queridas por los fans. La serie se ubica entre los episodios 2 y 3 de Star Wars, y logró tanto reconocimiento que obtuvo un premio Brighton Emmy al mejor programa animado para ambos volúmenes. Es por eso que en este inicio de 2020 Disney Plus ya nos dio nuevas noticias sobre este proyecto. Se sabe que la serie se encuentra en fase de producción para su séptima y última temporada. Esta noticia fue muy bien recibida ya que los fans están muy complacidos con la serie de Mandalorian. La nueva temporada de Star Wars de Clone Wars se estrena el 17 de febrero a través de Disney+. Volviendo al mundo del cine, tendremos de regreso un clásico de Disney y se trata del live action de Peter Pan. En esta oportunidad, los creadores han decidido otorgarle más protagonismo al personaje de Wendy. Según la información, se pretende que ella se convierta en un espejo del feminismo de la actualidad, una chica capaz de lograr todo lo que se proponga. Se ha confirmado que el live action se llamará Peter Pan y Wendy y no es solo un rumor debido a que ya hay una fecha en la cual se iniciarán las grabaciones. En este sentido, se tiene pautado que el 17 de abril comience el rodaje de la película. Para continuar, vamos con las animaciones que participarán en los Oscars 2020, uno de los premios más importantes de la industria del cine. Los nominados a Mejor Película Animada son ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? DreamWorks ingresa a la lista con el cierre de una franquicia que ha sido muy popular, que nos trae de regreso a Hippo y Chimuelo en una aventura que definirá sus destinos. I Lost My Body Netflix no se queda atrás en la animación y esta vez nos presentó una cinta francesa que nos presenta la historia de una mano buscando a su dueño por todo París. Klaus, en colaboración de Sergio Pablos, animador español, nuevamente Netflix nos trae una hermosa historia sobre el inicio del mito de Santa Claus a través del cartero Jesper. La siguiente nominación se la lleva la ganadora de los Golden Globes 2020, y estoy hablando de Missing Link una historia que nos embarcará en la búsqueda del eslabón perdido. Pixar también se hace presente en las nominaciones con Toy Story 4, donde Woody y Forky buscarán volver a casa, pero en el camino Woody se planteará cuál es su verdadero objetivo en la vida. Ahora pasemos a los cortos animados nominados sira O'Dowder. Aquí el vínculo entre un padre y una hija estará en peligro debido a diversos factores. Seguimos con Hair Love, un enternecedor corto donde un padre no descansará hasta ayudar a su pequeña niña a lucir su hermosa cabellera. Personalmente mi favorito. Continuamos con Kid Bull. En un barrio peligroso, dos animales formarán una extraña amistad y recorrerán las calles para demostrar que se puede sobrevivir si tienes un amigo. El siguiente nominado es Memorable, un corto sobre el pintor Luis y su esposa Michelle, que ven su mundo perturbado cuando las cosas empiezan a cambiar e incluso desaparecer ante sus ojos. Para culminar las nominaciones tenemos a Sister, donde seguimos a un hombre que habita junto a su hermanita en China durante los años 90, Continuando con las noticias, antes de su lanzamiento en abril, la plataforma de contenido Quibi acaba de anunciar su última serie animada, una adaptación del cómic de superhéroes Trill de Anthony Pieper, producida por el rapero 50 Cent. Ambientada en un universo de superhéroes de origen afroamericano, Trill parodia todo sobre los héroes, incluso desde Naruto hasta los Power Rangers. La plataforma Quibi es creación del fundador de DreamWorks Animation y se lanzará el día 6 de abril de 2020. Entre otras noticias, tenemos un pequeño adelanto de la segunda parte de Ricky Morty Cuarta Temporada. Todos los fans de la serie conocen de primera mano el estilo y humor característico de la serie, de ahí que recurran repetidamente a parodias. Y es que esta vez en un nuevo video promocional se ve a Morty parodiando al famoso anime Sailor Moon. Por el momento solo nos queda esperar a que en algún momento de los próximos meses se nos confirme cuándo será el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada. Y hablando de estrenos, hablemos un poco de equipo y la era de los magnimales, la nueva serie animada de Netflix. En esta nueva entrega, una pequeña niña se abre camino en un mundo dominado por animales mutantes. En su búsqueda por regresar a casa, aprenderá a sobrevivir con estas extrañas criaturas. Esta serie vio su estreno recientemente el día 14 de enero, por lo que ya puedes disfrutarlo en la plataforma de streaming. Entre otras noticias, este mes Nickelodeon estrena Operación Papá, un especial de la serie animada Los Casagrande, esto es el día 20 de enero. En esta aventura Ronnie Anne intenta convencer a su padre visitante, el Dr. Santiago, interpretado por Eugenio derbes para que se mude a la ciudad y con la ayuda de Sid, diseñe un plan que parezca demasiado bueno para fracasar. Continuando con los estrenos, HBO Max anunció recientemente una luz verde para una miniserie animada de tres partes, llamada Aquaman, el rey de la Atlántida, que será producida por James Wan. Cada uno de los episodios independientes tendrá una historia única después de las aventuras de Aquaman como protector de las profundidades. Ya nos acercamos al final de este video, pero antes Hulu anunció que estrenará nuevos títulos animados de DreamWorks, como un nuevo hogar para las futuras listas de largometrajes de DreamWorks Animation. Los primeros estrenos serán Madagascar a Little White, muestra al equipo como niños que residen en su hábitat de rescate en el zoológico de Central Park. Trolls Topia, un nuevo original basado en la famosa franquicia Trolls, The Mighty Ones sigue las hilarantes aventuras de un grupo de criaturas. Y por último, Opuestos Solares, una nueva serie animada para adultos que se centra en una familia de extraterrestres que debe refugiarse en el centro de América. Los ocho episodios de la serie debutarán en Hulu el viernes 8 de mayo. Para finalizar, una de las series originales más importantes de Netflix se despide. Boya Horseman es una de las series más importantes para adultos, mostrando temáticas bastante complejas que van desde la depresión, la soledad, el desamor, entre otros. La sexta y última temporada se dividió en dos partes y la segunda y última llegará a Netflix el próximo 31 de enero de 2020, culminando así la serie que inició en 2014. En este pequeño avance podemos ver a Boyak ya como un profesor de la Universidad Wesleyan, tratando de alcanzar su propia felicidad. Pero no todo será fácil ya que habrá complicaciones dentro de su vida.